Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa, Somos Pequeño Comercio y ahora somos Murcia. Y en esta ocasión volvemos del puente de la cadena de nuevo para acá, a Cartagena, y estamos con nuestro amigo y cliente Álvaro Hernández. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Gaspar, ¿qué tal? Pues bien, deseando conocer quién es Álvaro Hernández, seguro que están nuestros espectadores. Cuéntanos. Pues bueno, Álvaro Hernández es una persona cualquiera de Cartagena que le gusta pues pasar tiempo con sus amigos, pasar tiempo con su familia, le gusta salir al monte y por supuesto le, le gusta su trabajo. Y ese ah, trabajo, Álvaro, cuéntanos cuál es, ¿a qué te dedicas? Yo soy odontólogo y hace ya 15 años que terminé la carrera en Madrid. Estuve trabajando durante 5 o 6 añitos por... por diferentes clínicas y al final conocí a los que hoy en día son mis compañeros, decidimos formar un proyecto en común y así surgió Tris. Porque Tris es la, la clínica que regentáis aquí en Cartagena, ¿no puedes decir dónde está? Clínica de tal Tris es una clínica que está en el Paseo Alfonso XIII, bastante céntrica, y está pegada al, a la casa de la juventud, muy cerquita de, el, de una farmacia 24 horas, pegada incluso a la universidad. Y Álvaro, ahora con, con la situación que estamos, es decir, una clínica dental, ¿qué tipo de medidas de seguridad para desde el punto de vista sanitario estáis tomando en, en vuestra clínica? Pues bueno, eso es una cosa que ya lo hablé contigo en su momento y es que en definitiva, para las clínicas dentales todas estas medidas que, que, hemos, eh, que se, han, se han ido implementando debido al coronavirus, para una clínica dental no es algo tan novedoso porque ya las medidas de, de esterilización y desinfección son bastante exigentes. Para nosotros, nuestro protocolo ya exige que todo vaya embolsado, pase un ciclo de esterilización. Sí que es cierto que desde el Consejo General de Odontólogos pues, nos han... Eh, implementando un protocolo que, pues, que eh, conlleva a que al paciente hay que ponerle unas calzas, tomarle la temperatura, eh, se le pone un gorrito y luego pues todo lo que es la botonería de los sillones hay que protegerla con plástico, se hace algo, algunos ciclos más de esterilización, hemos incorporado algunas eh, máquinas para filtrar el aire y depurar el aire de los gabinetes, sobre todo en gabinetes cerrados pero bueno, eh, lo que en un principio parecía que iba a ser mucho más eh, follón, al final en dos semanitas nos hemos acostumbrado rápidamente y, y se hace con normalidad uh -huh. Y respecto a vuestra clínica en concreto Álvaro si tuvieras que destacar algún valor alguna característica, ¿qué piensas? o ¿Cuál piensas que es vuestro rasgo diferenciado? Para mí una de las características principales de TRIS es que a diferencia de otras clínicas, somos cuatro odontólogos socios, dueños de la clínica y cada uno especializado en una rama de la odontología. Eh, esto facilita mucho las cosas ante trabajos de cierta envergadura que requieren eh, pues la opinión de varios especialistas y a la hora de, de, de valorar esos casos y planificarlos, siempre es mucho más cómodo que los cuatro eh, especialistas estén en la misma clínica. Y además sepas que siempre van a estar ahí por mucho tiempo. Y Álvaro, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? ¿Un mensaje de ánimo o una reflexión que tú hayas hecho durante esta, este confinamiento? Bueno, pues después de estos dos meses tan extraordinarios que hemos tenido bastante tiempo para pensar y, y sobre todo frenar un poquito esas dinámicas tan aceleradas que, que, que muchas veces llevamos sin, sin quererlo y sin notarlo, pues esto nos, con estos dos meses hemos tenido tiempo para, para reflexionar y a mí una de las cosas que he sacado en positivo es que esta debe hacernos eh, re, ayudarnos a reinventarnos y a mirar otras opciones para poder eh, llevar el negocio, por ejemplo, el, nosotros ahora hemos, hemos implantado una jornada continua que antes nos parecía como algo imposible pero parece que es algo posible y al final es algo que está en nuestra mente y, y, y vamos a ver poco a poco si conseguimos llevar esta, esta jornada que al final te permite pues, eh, tener más tiempo libre y no estar tantas horas eh, en el negocio. Pues fantástico Álvaro, es un ejemplo más de cómo se puede aprovechar una amenaza o una situación difícil como la que estamos y convertirla al fin y al cabo en una oportunidad y como has comentado, pues bueno, pues para vosotros en este caso ganar calidad de vida. Y por mi parte nada más, darte las gracias Álvaro por estar aquí hoy con nosotros, dar las gracias a todos los espectadores, a todas las personas que nos seguís en redes sociales y, contar con, y seguimos contando con vosotros para que le deis difusión a esta iniciativa, le deis difusión a estas personas, a estos negocios, pequeños comercios que aparecen aquí y muchas gracias por todo, somos Pequeño Comercio somos Murcia Hasta la próxima